Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el cultivo de cannabis en coco. Para comenzar vamos a responder a la pregunta que desde Tarragona nos hace Pere, que quiere saber si puede utilizar semillas de diferentes variedades de marihuana en un cultivo en coco con depósito. Hola Pere, el cultivo en coco permite un control más exhaustivo sobre el desarrollo de tus plantas, corrigiendo rápidamente los desajustes nutricionales, lo que permite obtener un gran rendimiento en tus cosechas. Pero si no quieres volverte loco, al menos hasta que tengas más experiencia, lo recomendable es el monocultivo. Para el cultivo en coco lo recomendable es partir con esquejes de una misma variedad o al menos con variedades muy parecidas en cuanto a semanas de floración y necesidades nutricionales ya que al utilizar un mismo depósito de solución de nutrientes para todas las plantas no es aconsejable que unas estén casi terminando cuando otras están en plena floración. Incluso cultivando una misma variedad, si se parte de semilla, la diferencia entre individuos nos puede complicar mucho el control de los parámetros del cultivo, ya que algunos ejemplares pueden pedir más nutrientes mientras que sus hermanas están al máximo de su tolerancia. Por supuesto, y aún partiendo de esquejes, puede que tengas que completar el riego a mano por pequeños desajustes en el equipo o diferentes necesidades de las mismas plantas. Así que, ¡atento! Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo